Iba a ser favorito pero me he quebrado Si mal mar me traga no haré nada por salir a nado Marco de cáscara de nuez a ti amarrado Corazoncito mísero en la orilla descascarillado Te he tiritado pero no desaparece el frío Hago como que ya no está pero no se ha ido No puedes pasarte la vida anclado a lo mismo Que le follen tú no has visto el fondo de este precipicio si cada vez que escribo es una despedida Me dije que iba a ser la última, pero hostias mira Me dije que lo iba a dejar de lado, pero nada Como la sensación de tener la Antártida en casa Estoy volcando el corazón, cuidado que salpica Si quieres apartarte estás a tiempo, anda Estuve haciendo de lágrima agua bendita De tripas corazón y de la pena una balada no me he esforzado en darle vida, lo he dejado muerto Por eso es un cadáver cada vez que escribo algo Dejé la herida cosida y el hilo está cediendo El ron y el hielo me harán de bálsamo mientras tanto Yo esto ya lo he sangrado y sé cómo suena Yo esto ya lo he vivido y sé hasta dónde cala esto ya lo he pasado y no me consuela Tirar los remos y ver hasta dónde me lleva esta barca Tú te lo vas a llevar en papel de plata Yo sobre espaldas, hombre de astillas Me va a hacer de diamantes y no me remata Dije que iba a dejarlo, pero hostias, mira